Lo peor que le puede pasar es que le corte el pipín. ¿no? no, igual si me lo quita sí. me sigue quedando. Una Sánchez negra, parce. Eh, ¿Cuántos ocupantes? Estos ocupantes los dos negros. Todos de negro. Todos de negro. Sí, sí. Bueno, hazme el favor. Listo, nosotros también a estamos de dos tipo de Ustedes andan en una pez Uno tiene un casquito y el otro está vestido de negro. No, anda con un lio. bien, bien. Bien, bien, eh, bien. ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Y qué? ¿Cuántos son? No sé cuántos son, pero de todas formas ahorita vamos por ahí. Listo, es menos. Vamos a, vamos a pasar cogiendo el pistón primero acá por el por el taller del perro y, y, y nos vamos a que está ahí cerca de todos por Listo, listo, una. ¿Qué pasa, <música> <música> o tu libro, de... oh, no yo soy un poco tímido pues imagínese el que estamos Perdón. entre familia si sí, ya es cuestión la de que vaya cogiendo confianza si sale uno y sí, sale otro el... de ahí ¿sí? esperando ¿tá? la pila para entrar lo peor que le puede pasar es que le corte el tipino. no igual si me lo quita sí. me sigue quedando Dos centímetros que me Ay, quiten Bueno, nada. bueno muchachos, <risa> a ver, les doy plática para que compren. ¿Cómo lo hay varios ahí? ¿No? Pues dele, pues dele. ¿Algo elegante <risa> o.? Bueno, Hombre. Eh, pues, muchachos, miren. Algo así de similar bueno, eh, a lo mío. Eh, Un poquito eh, entre militares por. Uy, tía, que me vista como gaming. Uy, quieren saber de qué tal es. y diciendo, se me va a vestir elegante. No te doy cuenta que. Eh, sería tan bonito que harías. Anadera y se compren los rusos para los dulces. Ay, parce, estoy sí, sí, sí, comiendo. Ah, bueno, perdón, perdón. Pasa un rollo. A ver. Que apenas estoy comenzando por las papitas. ¿Qué conseguimos? La música esteo, mierda, me la pela, weón. A lo bien. Bien, guy. ¿Qué conseguimos? Marica, una mierda. No más la plata la puso ahí. Si sí, weón. Ay, gonorrea bueno, que compré. No. ¿Y está andando en cuál carro? En el mío. No, en pero, el del mar. Yo a pie, weón. ¿Y cómo así? ¿Por qué no cogieron mis carros? Pues yo no sé, uno ah, va, no voy no va a no Parquear hoy, ahí uno no ve nada, huevón. ¿Qué es? pasa esa porquería? Uy, dice porquería. ¿Cómo hace uno para ver los carros donde están okay. eh, barra, eh, o qué? Barra... Sea, escribir. Escribe barrita V. Pues ve pequeño, pues. Y, y uno... Sin se le decir? dice localizar. Sí, yo creo que ustedes los pueden localizar porque se hacen las llaves de mis carros. No no, no, no, no lo pude localizar. No, no lo puedes localizar. No. Ah, bueno. No, pero estaban ahí afuera. Pues es que Yo no, no cogió el Corvette y se lo llevó para el barrio. ¿eh? No, y, <risa> y pa allá nada más se garra. mete. Él. ¿Cómo? Y pa allá nada más se mete él. <risa> no, la chima, yo me meto por mi carro. La, yo sí, a mí como no, mierda, pero a mí no. Yo no como... Eh. De mocos. Pues. De mocos. ¿Y qué chaqueta conseguís? ¿Qué chaqueta o qué? Conseguís. No, el camieron entrego no, va no, no. a entrar a verlos. Espérenme, Fíjale, sí, venga, es que hay un parcero ahí en, aquí en la ciudad que también quiere trabajo. Sí. <risa> vengan los dos, vengan los dos. Sí, man, yo, yo le yo, igual man. No está ah, no, igual, nada. Vengan los dos. ¿Cómo es que se la pone el huevón ese a mí se me olvida dígale alfonso por eso ¿cómo es el apodo ese huevón? Alfonso? No, weón, no no no, Ni idea Dígale jefe lo va a decir donald donald donald <ríe> don donald <ríe> <El marido. ríe> Uy, para hacer la e. Robémoslo, robémoslo, no, no, es que le faltó una manito, ¿qué pasa? ¿Qué bozo? pasa, ¿qué pasa? <risas> Arias veo borroso No, y ya, Arias allá mira Es que cero, nueve. No, marica, que tristeza. Bien, internante. Ya lo me de llevó a de los muertes. jefe, sí. cómo me veo. Me veo sí, los... ¿no? No, pero yo me cambio de la chaqueta. No, no, no. Pero... Ahora, ¿sí es un hombre. Sí, no, ese sí, sí, no? es... Una loquita era. Soy sí, machote. <ríe> Hizo Valencia y Arias, caigan, caigan. Vamos, vamos, vamos. No, pero los zapatos ¿Y se y me los se ¿Cómo? Sí, ¿Pero por qué no, no me abrió el GTA del rey. A ver... Sí, está molestando Ni solo si ya me abrió Qué oh, Que raro, ¿no? <risa> que, al fin un American. Yo ya lo, yo, yo sí jugué Si, sí, yo también hice eh, dos viajes Maricon En de Uy yo estoy más ilegalísimo Jue puta ya estoy comprando maricas que no <risa> Hacele tonto No maricas que esas chaquetas de acá son una mierda pues quedarte con esa, no, esa no. Yo no sé si son los pantalones o la chaqueta. Arias, yo tanqueo, yo tanqueo. <risa> ah, es que los pantalones también son todos anchos todos paila, weón. Es que ¿Cómo? yo tanqueo, dice. ¿De dónde? Es que sí, de... Ay, yo 11 y Yo 9. Pues bueno, imagínese, yo tanqueo más que usted. Ah, me quiere ver, Tanque. Voy a ir a Discord porque toca el tema. Ah, marica, venga, toca preguntarles lo del Discord a estos manes. ¿Para no, qué? Para el Discord, que metan aquí al TS. Ay, eh, mira, viene como tanque Valencia. No hackea. Uy, no, entonces sí que está ya no, a salir las negras no, de verdad. Pero no los metemos acá. Sí, no, no. Ay, no, pero acaso este, este es suyo, ¿qué piro? Uh. Sí, no rea. Sí, ah bueno, qué pena. <risa> Marica, para recuperar el, el Super Admin que lo perdimos. ¿A, a lo bien? Sí. Ahí, con no rea, no le creo. Ya, ¿qué tal me queda? ¡Papi! ¡Mate a alguien! Yo iba a decir que es de que esas distancias, pero no son las muertes. <risa> Usé. No, papi, pichamos esta gorra a la otra. Tilde sí, de los tilde sí, de los áreas. Y sí. sí. Facilita. Así uso las manos. A ver. ¿Ya están viniendo? Sí. Sin, sin mis fortune. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y qué weón, si... sí ¿Si puedo sacar el carro? Valencia, yo lo ayudo. ¿Valencia, si ¿sí puedo sacar el carro? Papi, fíjate que, que nos estamos dando control mal parió árbol. ¿Qué? Nos están rompiendo. sí los dos salieron. Ay, marica. Vamos a que sí si sí puedo sacar el puto árbol El, puto el, el carro, carro, el carro pues Claro, que sí lo voy a poder sacar, no es que es mi carro <risa> Pues no, marica, porque hay una parte donde uno los tiene que ir a sacar, que es lo del seguro Ah, ah sí, pero sí. esos son los patios No, pero eso es cuando dejan el carro por allá, así mal parqueado Cañas acá está Nacho que toma chimbos ¿Sí ya? Entonces entonces ¿quitaron a sí. No ¿sí? y ¿por qué quería vender la pistola? Ariel? No, obviamente era molestante ¿Y hubiera puesto pistola de agua? No, pero es que el man me dijo, se lo compre Y yo, no, no, no... Ya ¿Pero que el chiquito, princesita pero ya están, las princesitas ya están o qué? <ríe> sí, ya, ya... ya Había ¿no? muchachos que no están ah, ah, Ya estábamos está bien, el... bro, loco... Ah, pero estábamos esperando a... en ¿Cómo? Y el ticket no, que puse ahí... Todavía está... ni ah, en revisión porque ni lo han mirado... Sí, marica, entonces... ¡Caigan, caigan! Ay, papi, espérate, pues, huevo... ¿Se ha el muchacho? que. Era muy gomelos. ¿Cómo? Van a llenar, no, esperando a no, los muchachos como que se se acción, acción, ¿no? no, no, no, es Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que tengo que ir a pie. Salió verga de pobre ciclista. Lio, para, ¿Y para qué quiere hablar con César? Pues porque él me quiqueó. ¿Y, ¿Y ¿A si fiesta? hablo con él o no? Está en el no. ¿no? <risa> <risa> no, pero yo para allá no voy a es mi peligroso mano. Está en Aquí yo tengo unas pastillitas. Igual. Ay, no me hable el mal para gente de abajo. A ver, otra vez. No, a mi neto puedo cerrar todo. ¿Qué onda, ya? ¿Cómo o vas? ¿Está bien padre no? ¿Usted vio lo que pasó? La gente está saludando el saludo hable bien, Maric Que, de... que escucho bajito Que me intentaron robar, ¿De par, me intentaron robar bien, Vamos, a buscaré a putas motos entonces, en muchachos que... Era una Sánchez negra, parce. Eh, ¿Cuántos ocupantes? Dos ocupantes, los dos negros todos de negro bueno, me hace el favor Rolo, meta la camioneta bueno, la tiene ahí listo eh, yo me voy a ir con Connor y con Tulio me voy a en a la, en la Camacho va a ir eh, Rolo y, bueno, y Chepe en la, en la Everon y Gringo y, y su amigo si quiere Vayan en, en la otra camioneta y vamos a buscar esa... No, ¿sabes qué? Que yo, yo le propondía, y yo intento regalar con la moto y cualquier cosa, les aviso por radio. O sea, para ver si me cogen de nuevo y pues... Bueno, pues háganlo. Ay, no, Dios. Te aviso rápido, para que no lo cojan otra vez sí, más sí. parado. Le vamos a dar piso más. Esto va a ser por acá, por ese lugar, que era nuevo hasta por nada. Si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, ¿Se no puede saber de la actualidad de pronto de dónde será negro que me empiezan a saltar? No, es que no pasó lo mismo. Estaba, estaba estacionado y lo está a mí también me quiso asaltar Lo estamos buscando ¿Los para nosotros en el mismo Yo ya a que vos. Y eso nosotros también estamos buscando. Ustedes saben, andan en una PCJ. Uno tiene un casquito y el otro está vestido de negro. No, yo anda con un. De la de la... Ah, bueno, una acechera. Ya, ya, ya, ya. Y bueno, no el... un vea, no sé, vea vea. A ¿Qué gente? Les dejo <ríe> <No, ¿sí? No, ríe> <No, MP1> mi número, aquí cosa, si ven, ven algo, lo agarro. Si quieren llamar. el número. Ahí tiene, cualquier cosa, podemos llamado... Soy Devon. Sí. Si lo agarran, no sé, lo llevamos algún lado y lo recagamos bien a palo. Tiro, tiran, está lo lo que marica toda esa gente, que miedo. ¿Dónde están? Ahí llego, ve algo ahí, el área. Vamos a ¿Dónde están, dónde están? está Bien, bien, bien Un alborzo que llegó Ese man que está en la camioneta y todo ¿Cómo andamos? ¿Y esa pinta de gomelo o su... qué? Discuso, es su... ver, bueno, rea. Uy, Uy, que tú vas su... a no me arrena Oye, caraychimba, que suba A mi trátame con respeto, pues, Uy, huevo, no quedes, es huevos, su... que su... <ríe> pensas? Mira, <ríe> huevo, ¿ah, o okay? qué? Uy, Cuidado Cuidado Vamos a tener a los perros de mano Sí, por la mano de las abuelas <risas> que me gusta que haga caso, ya me cayó bien. Prenda Conor, prenda este man. Este sí man si sabe. ¿Cuál man sabe cuál? Acá, su amigo no. Camisita, ¿Es? ese es una huevada. Mmm, Hasta el momento <risas> no, no está por presentar de, no, de ustedes. Pues. Eh, Aprenda ah. pues maricones, aprendan a si se puede. A ver. El emperador, ¿dónde está? Allá ya encontré. Hoy me y J. j, j que el primo, una de otra, ¿Sí? no Por qué? Yo a ¿Que el el no? cop a para. Hacerlo? Venga, a Tulio, abre que hacemos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? <ríe> hágalo ahí. usted mismo, hágalo usted mismo ¿Dónde están? ¿Dónde, están? Tras, ¿dónde están? Estamos ¿Dónde? yendo hacia el puerto, huevo Me vale, dejó el puerto no, vale, vale. Vale, Yo creo que llega a Calopela, huevo. Pues Dígale que si me acepta me No, pues no. sí, pero es que el problema es que usted, es bien que metido ¿Pero metido en dónde? ya le digo. Entonces no voy pues... Iniciaron en Me ni niños Guzmán cuidando la entrada. Pero ya lo a ver... A ver qué sale esta entrevista. No, no, no, no, no... No, no, no, no, no, no, no, no, a no, no, no, listo Venga pues muchacho Listo Deme indicaciones a lo fondo o a los me weón? <risa> es que acá no hay nada cerca, weón Debe haber algo cerca Sí, ¿eh? pilla la... Ah, sí, la gasolinería que está más al sur de todas Por Davis ah, Está por en Davis. la mitad del mapa, ajá Por la torre Davis Sí, sí eh, Creo que sí, sí Entonces sí ve que hay ahí... Hacia abajo Como unas... No, no, no estoy viendo. Antes del sí, mecánico, no. que hay abajo. Ajá. Ah, por, por los basureros. Más no. abajo, más abajo. Espérate, muchachos, que están agarrando plata y me voy a ir a cambiar de, de pelo. No, no, pues llegué así que sigo. Sí, no, igual le da plata. Sí, uy. nos dio diez diez mil. mil. ¿Diez mil? no. A cada uno, sí. Ah, por. por. El... Uy, ¿por esa gasolinera costera es o okay? qué? Sí, abajo, abajo. Listo. ¿Usted llegó a esa gasolinera o okay? qué? Llegué a la gasolinera y sigo bajando, pero como si fuera a pasar por la mitad hacia el puerto, güey. O sea, si ¿sí ve que ahí está lo del tren? ¿Usted si sí alcanza a ver esa carreterita del tren? esa ¿Cómo se llama esa mierda? ¿Las vías del tren? ¿En el mapa? Sí. Están en el centro. Sí, sí es la claro. parte donde se hace delgada, ¿sí o okay. qué? La, yo yo, yo le aviso cuando esté por allá Bueno, eh, <risa> Y si me paga pues ya le digo, vez no, que se van a contratar a una banda ¡Vamos! <risa> <risa> ¡Cáiganme, cáiganme! Si me acompañan Por lo tanto por allá roban Dale, perfecto Y acá, ¿qué queda, <risa> güey? A esta mierda de petróleo ¿Y son mexicanos o qué? No, no, son... De todo. y... mexicanos ¡Muy ¡Y, y maricos <ríe> Uy, no, soy Argentino, es mierda. ¿Y son un cocao de gente o qué? Somos eh... 11 en estos momentos. Uy, pues, marica, ves que le digo que hay problema. Si nos queremos ir, eso va a ser un problema después. okay ¿Por No... Porque nos ha... se ...secatea re breve. ¿Vale, Chimba? ahí. ¿Qué? Uy, marica, por aquí está la policía. Julio. ¡Tú, Leo! Venga, a ¿Dónde se metió Conor? Eh, está allá con el jefe. Le damos a... Suba, suba. Conor, nos vamos, nueva Suba, Conor, suba. ¿Qué <risa> subas? <risa> ya estoy llegando aquí a la. A la... Encontraron a los, los putas que se llevaron, que, que trataron de asaltar aquí al jefe. Al... Ah, sí. Ya, ya los tiene. Vamos a caerles, vamos a darles duro a hey, pasen las vías de tren. Qué algo normal. Aguante que vamos a matar uno a golpes. ¿Usted no llegó? Sí, sí, sí. ¿Pero a ustedes dónde llego? Pero está saliendo una camioneta. Pero ¿Si tienes... ¿Sí tienen armas? ¿Ustedes es ese carro que va a pasar? No, no tenemos ni... es? nada. dónde le vamos a caer? No. ¿A palo? ¿A puño? Ya. ¿Sin miedo? Marido, Somos machos yo estoy aquí en la gasolinera de la donde Guardia Costera. Hágale, ya ahorita pasamos ¿Y Arias dónde está? Arias... Está haciendo una entrevista. Y que panita, pasemos un momentico, momentico ahí a la de gasolinería de aquí, aquí? ¿Cuál es que es? Yo estoy diciendo, post open ¿En ese sitio? Ah, no, no, no, deja así todo bien. así o voy, estoy ¿Qué? ¿Cuántos son? No sé cuántos son, pero de todas formas ahorita vamos por ahí. Eso menos. Vamos, a, vamos a pasar cogiendo el pistón primero acá por el. Por el taller del perro no. y, y, y nos vamos a ir que está ahí cerca de Toffoli Listo, listo, de una ¿Qué pasa, bro? La no, es que tocamos a unas manes, ya me dieron la pistola el cuchillo <risa> <risa> <risa> Nosotros ya estamos viendo ¿Entonces yo qué hago? Dígale al tema que nos pueden recoger, Arias, dígale a... ¡Hue ah, puta! Tío. Ese no es el carro ¡Ah, a la yo. verga! ¿Será Entonces, que podemos recoger a, el, a mi primo? A mi primo. El que va a intentar ingresar acá con nosotros. Si es posible recoger. Claro, como Ya, ya, ya le digo dónde está. Esperate que me estaba mandando mensajes. ¿Dónde está usted? ¿Con yo, le, yo le voy a mandar a mi ubicación. ¿vale? ¿Cuál es, el, cuál es claro. el teléfono? Marica, estamos en los edificios. ¿no? ¿En los edificios? ¿En edificio? los edificios? ¿En el miadero? No. no. Edificio. Aquí me dijeron que estaban las motos. Ay yo todavía estoy recibiendo el de la policía. Ah sí, vean ahí, vean ahí. Bueno, no sé en cuál edificio estarán. En los de.. Los de abajo, los que están cerca de la iglesia. <coughs> los departamentos pues de la alcaldía. Esa es mi ubicación. No veo las motos estos carros. Aquí en el segundo ¿Los... piso. Son eras de arriba, ¿no? Sí esas son las de alquiler. Ah, ah okay. ok. Los departamentos cerca de la alcaldía. A ah, la iglesia. Ay, Maricur, se ¿Qué muy pasó? Maricur, Estamos aquí, me... pero aquí tengo ninguna no, unos... foto por... de esos manos. Te dijeron del miadero. No, vos me dijo que para el sur. ¿Y dónde estábamos? Estábamos en el sur. Pero sí? Entonces ¿No se nos llevaron a Arias de ahí o okay. qué? Patrón llámeme y ve la dirección donde saco. Yo saqué en el miedro ya. ¿Quién está en el miedro? Estoy aquí en el miedro. ¿Sí es Estoy no, aquí, la... sí, es aquí por la iglesia. Una sí, que vaya ya el pilar de monto se vaya haciendo guardia vida, para ver el... si viene. Más bien en la cueva le púes Copico, espéreme en la iglesia, espéreme en la iglesia. Yo aquí Oigan, en la, en la tienda de. de barba. A, a ustedes el juego le va bien. Sí que me salen como unas cosas en la pantalla como de señal mala, no sé si me entienden. No, parce, nosotros no somos pobres. Ay, qué pena. Uy, Valencia, sí me escuchó. Sí, que lo esperé en la iglesia, yo voy para allá. Hola. Hola, hola Castaño. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Estoy de maravilla después de haber dormido 10 horas. Ah, Uy, excelente. En la iglesia. No sé si podemos pasar por él. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? No sé. Eh? Nunca voy a entender qué hay que... Nunca vas a entender qué que estamos haciendo porque no sé me tienen como secuestrado creo ah vaya lo secuestraron secuestraron a la jefe de la policía no no no no soy jefe de la policía ¿no? ah vale. otro <risa> servidor exactly my friend Ay, toca meternos al disco de este man. Ch... ¿es el que está pintando? Uy, aquí llegó un tipo, aquí llegó un tipo, ese man, ¿quién es? De pucho, hombre. Uy, ya, que esa pinta, hágale Man, eso no es pato, seguro. Sí. A ver, como le vamos a ir? ¿Cómo se le envía la solicitud? De Rialrola. rol? siento que... compito como vamos primo ¿cómo llama llamar Yo, ¿Qué pasó? Ya Juan, que mucho gusto, señor. ¿Y ya le mandé la solicitud? También. Me señor. llamo Juan, mucho gusto. De Colombia también. Vale, vale. ¿Qué onda? No, el pan se fue, en el carro Si, sí si, sí, se sí, sí, fue, se sí. fue Putanos de botas Ay. Mal uf mal Ale, que tal así con esa colita Vámonos, eh? vámonos ¿lo? Venga, oiga, oiga, bon, el patrón es un calvo, ¿qué? ¿eh? No, no, ese no es, ese no es. Ah, es que también va así, bonito, creo. Marijo, horrible. Ah. <risa> eso es que me trata tan mal. <risa> Mucho gusto, Camelito, para servirle. Para chupársela también, ¿cómo? Último gusto, Juan, el primer Camilo. Para no servirle. <coughs> no, yo soy Juan y él es Camilo. Ay, que vamos a Davis si no tenemos coche, no tenemos nada. Ay, este man, no vino a buscar, vamos a ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, no eh, sé, no de ah, yo no Espérate, yo pongo un puto botón para botarme y botarme más rápido. Estamos en el techo. Ya. Oye, monstruo, que camine. ¿Qué pasó, primo? oye Tulio, entre, entre al radio ¿No me la han enviado? ¿Primo? ¿Sí, no, no, ¿No se lo han enviado? No Pero ya lo mando Opti. <coughs> ya tú leo que entre. Voy, voy. Ya, llegamos aquí ya, ya, aquí a ya, ya,